Una vez creados los grupos, debo generar el agrupamiento que contiene a dichos grupos. Para configurarlo, voy a la sección Gestión del curso, presiono la opción Aún más, luego elijo la pestaña Usuarios y hago clic en la opción Grupos. Aquí debo seleccionar la pestaña Agrupamientos, Luego presiono sobre el botón Crear agrupamiento. Aquí indico un nombre. La descripción la puedo dejar en blanco y voy a guardar cambios. Luego me aparece este listado de todos los agrupamientos que están creados. En este caso... Vemos el que acabo de generar, en la columna editar tengo que buscar la opción que me permite agregar grupos al agrupamiento que acabo de crear, eh, la voy a distinguir por este icono que aparece. que si paso el cursor por encima me indica mostrar los agrupamientos, mostrar grupos en el agrupamiento. Hago clic en ese icono y en la columna de la derecha me va a mostrar los grupos que tengo y que puedo agregar a este agrupamiento. Selecciono, por ejemplo, puedo elegir para un agrupamiento un grupo o varios grupos. Vamos a elegir en este caso tres grupos. Presionamos agregar. Vamos a regresar a agrupamientos. Y aquí ya tenemos nuestro agrupamiento con los grupos que tiene asignado. En este caso son tres grupos. De esa manera ya tendría creado el agrupamiento para la actividad en la que pienso trabajar con grupos.